Hola, mi nombre es Sebastián Romaldo Alcántara Luyo, soy de Perú y estudio la carrera de Ingeniería Geográfica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En, hace unos meses realicé mis estudios en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá y a través de una movilidad virtual en donde yo estoy agradecido por aceptarme en su casa de estudios ya que pude aprender muchísimo acerca de la realidad que nos rodea hoy en día. Eh, quiero mencionar que las experiencias que escuché y que me enseñaron por parte de los profesores de gran trayectoria de la Universidad Distrital me permitieron conocer más a fondo eh, acerca de los problemas que compartimos tanto Perú y Colombia, ya que somos países vecinos. Y como mi carrera está muy ligada a lo que es eh, la geografía, ciencias de la tierra, eh, y Colombia y Perú compartimos ambos una Amazonía rica en biodiversidad. Eh, pude conocer más a fondo de los problemas y cómo países vecinos eh, interpretan de manera diferente dicha realidad. Y ambas son válidas. Compartir este tipo de experiencias, eh, tanto en Perú y Colombia, en este caso, eh, me permitió enriquecer mis conocimientos acerca de la realidad global actual y me permitió aprender más e investigar más de dichos temas. Entonces, eh, estoy agradecido por dicha oportunidad y espero volver pronto a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muchas gracias.